Hola, ¿qué tal? Nos piden que os expliquemos un poquito qué acabamos de votar ahora en el Pleno del Senado. Salimos de votar una moción del Partido Popular sobre políticas activas de empleo y la hemos votado en contra. La hemos votado en contra porque Unidos Podemos, en Común Podem y en Marea estamos en las antípodas del PP en lo que son políticas de empleo. Nos ha traído una moción que no hablaba ni de derogar la reforma laboral ni de subir el salario mínimo interprofesional, como estamos proponiendo nosotros, acercándonos al final de la legislatura a los 950 euros, que son el 60% del salario mínimo, o eh, aumentar la indemnización por despido, como está proponiendo la sentencia, la, una reciente sentencia europea. Les hemos votado que no, pese a que era una enmienda, una moción que venía con un sentido amable, pero les hemos votado que no porque eran todos brindis al sol. Nos han aceptado todas las enmiendas, salvo la que hablaba de dinero. Y nosotros creemos que sin recursos no se pueden hacer las políticas activas que este país necesita, que unos trabajadores que se encuentran en situación de desempleo necesitan. Por eso les hemos votado que no. En resumen, el Partido Popular y nosotros estamos en antípodas, sobre todo en políticas de empleo.